existió continuamente un reclamo eh, para que se nombrara un alcalde. Existía como un vacío institucional de este lado. ¿Mm? Es decir, cualquier cuestión que sucediera aquí era sometida a las autoridades del Cabildo de Santa Fe, porque esta jurisdicción dependía de allí. Se llega a nombrar este alcalde, pero en realidad no se llega a constituir nunca un Cabildo. Eh, y era una cuestión de intereses, sobre todo económicos, de impuestos, ¿sí? así de, de sencillo. Es decir, cualquier eh, atisbo de autonomía eh, perjudicaba los intereses del cabildo santafesino. Esta lucha fue tomando cuerpo y cuando Rocamora hace el, su recorrida por, eh, por esta zona, cuando se crean las, las, eh, las otras villas, en, en nuestra provincia, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Arroyo de la China, eh, Nogoya y Paraná van a pedir el reconocimiento de la condición de Villa. Y, lógicamente el Cabildo de Santa Fe se opone y dice que estaban bajo su jurisdicción. Así que a pesar de la recomendación de Rocamora de, de, este, de separar la jurisdicción, esto no se lleva a cabo recién en 1809, apenas un tiempo antes de producirse la, la revolución el virrey autoriza la, la creación de la villa se produce la revolución, esto no se no se concreta no se llega a concretar en, en, en lo que era nuestra nuestra bajada y hay que esperar recién la asamblea del año 13 que es la que escucha el pedido reiterado de los de los vecinos señalando la la condición ya insostenible de dependencia santafecina para que se cree la villa. Eh, la villa de la bajada del Paraná eh, va a tener un único cabildo que eh, lamentablemente en parte se une más a la causa del centralismo porteño que a la, a la ebullición federal que se empieza a vivir en nuestra provincia y en nuestra ciudad y este este cabildo se, se disuelve no no pudo tomar forma no pudo no pudo concretarse operativamente digamos estuvieron designadas las autoridades y demás pero operativamente la, la, los efectos de la revolución se los llevaron puestos. digamos